Bien, para la instalación, tomé un video de una persona que publica cosas interesantes. Eh, pueden mirar su canal, voy a dejar acá el, el enlace debajo en la descripción del video para que puedan ir y ver. Sobre instalación de programas y un montón de procedimientos este, sencillos, pero que hay que explicarlos. Y que si uno no tiene guía, a veces este, no, no puede proceder. Y otros procesos un poco más complejos sobre cuestiones de programación y demás. Si quieren, le pueden dar una bichada. Yo acostumbro a incluir a veces eh, pequeños videos de personas que ya están produciendo material en internet eh, por supuesto que es una tarea delicada porque puede haber problemas con los derechos de autor y todo pero uno prefiere arriesgar cuando eh, la intención solidaria es real es, es de verdad ¿tá? y también me sentiría orgulloso de que cualquier persona tome un video mío como referencia para hacer algo así que vamos a escuchar la persona lo que hizo fue Descargar el VirtualBox para Windows, cosa que yo no voy a hacer, yo ya lo tengo instalado y por eso mismo no lo voy a desinstalar para volver a instalarlo. Y podría hacerlo, pero me pareció mejor esto, ver cómo lo instala una persona este, que, que lo hace sobre, sobre Windows e ir comentando, pausando para comentar. Vamos a escuchar. Bueno, aquí ya tenemos el VirtualBox. Lo siguiente que haremos será darle clic derecho, vamos a darle ejecutar como administrador. Eh, cuando nos pregunten que si queremos que esta aplicación realice cambios en el dispositivo vamos a darle a la opción sí. Esa ventanita no se ve porque Windows no te permite filmar algunas cosas que pasan en pantalla. A mí me pasa cuando uso Teams para dar clases, me pasa lo mismo. Cuando estoy mostrando la instalación de un programa, a mí me salta una ventana en Windows que me dice. Este, desea hacer cambios, desea que este programa este, permita hacer cambios al equipo, le tenés que decir que sí, y eso no sale ahí. Nos aparecerá una ventana y, y lo siguiente que haremos será darle Next. Eh, pues bueno, en esta ventana nos indica... Las herramientas con las que incluye VirtualBox eh, pues bueno, en este caso tenemos aquí VirtualBox USB Support, eh, esta nos indica que tiene soporte de USB, la otra es de VirtualBox Networking, nos indica que tiene conexión a red de las máquinas virtuales, y pues bueno, esto lo vamos a dejar así. Quiere decir que si no instalas eso, no vas a tener posibilidad de acceder a una unidad USB a través de VirtualBox y tampoco vas a ser capaz de conectarte a través de la red. O sea, no tu máquina virtual no va a tener internet si no instalas eso. Por lo tanto, conviene dejar todo eso así, como dice la chica, siguiente y siguiente. Lo único que haremos será darle Next. Eh, pues bueno, aquí nos indica el acceso directo que tiene, pero nosotros vamos a desactivar bueno en este caso yo voy a desactivar la opción de el acceso directo en la barra de tareas que sería este y lo siguiente que haremos será darle next y pues bueno esto que nos aparece aquí solamente le daremos yes eh, finalmente le vamos a dar en instalar Bueno, nos aparece esta pregunta que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? Acá yo tengo una, una pequeña cosita para decirles. Este, me estaba riendo un poco porque a la chica se le mezcló un ladrido de perro como me pasa a mí, porque yo, vivimos cerca de personas y no, no tenemos un, un lugar profesional desde donde hacer nuestros videos. Hacemos lo que podemos. Así que vaya el saludo para esta chica. Este, lo que quería decirles es que esto que dice acá, confiar siempre en el software de fulanito de tal, yo no lo no lo, no lo, no lo marcaría, yo, yo lo saco. Porque una cosa es instalar un producto de una empresa, y otra cosa es que Windows, hacerle, decirle a Windows que confíe para siempre en los productos de esa empresa. Y las empresas producen cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas a veces. Sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con orientación a Windows. Entonces, yo les voy a recomendar que desmarquen esta casilla que dice confiar siempre en el software de Menganito, sea quien sea así si diga Linux ahí, no Cada instalación debe, debe hacerse De manera específica Y de manera personalizada eh, No está bueno generalizar Así que eso yo lo, lo pelo ¿Está? Como yo no quiero que la aplicación arranque de una vez, voy a desactivar esa opción. Esto es bien interesante lo que dice aquí, porque vos, si, si recuerdan, ella dijo, vamos a hacer clic derecho a ejecutar como administrador. Si vos iniciás VirtualBox, lo estás iniciando como administrador también, porque este programa de instalación se está ejecutando en modo administrador. Y todo lo que este programa invoque... Todo lo que este programa solicite lo hará con ese tipo de derechos. O sea que jamás inicies un programa cuando el instalador te dice iniciar este programa luego de la instalación. No, no, no, no. Una cosa es instalar y otra cosa es ejecutar. Primero instalamos, luego que se termina la parte de instalación, ahí sí eh, le damos doble clic con nuestro usuario, que tiene que ser un usuario común, ¿verdad? Es lo que digo siempre en el canal. Jamás, instales, jamás utilices una cuenta de usuario administrador para ejecutar programas. Será darle finalizar. ahora lo siguiente que haremos será ver si eh, tenemos el acceso directo aquí en el escritorio en este caso podremos observar que aquí está ahora lo siguiente que haremos será abrir la aplicación vamos a darle doble clic y aquí podrán observar que tenemos uh, la aplicación de Oracle VirtualBots muy bien y por aquí vamos a dejar el video vamos a explicar ahora lo siguiente si sos un usuario de Linux, tenés que agregarte al Vbox Users Group, al, al grupo Vbox Users. Para eso, ¿cómo hacemos? Vamos aquí, buscamos el panel de configuración de usuarios, el que dice Just en OpenSUSE, no este. Este solamente para cambiarle la contraseña al usuario, cambiarle la imagen de inicio. Pero este es el que verdaderamente administra los usuarios en el sistema. Vamos ahí, le vamos a poner la contraseña que sea necesaria en este caso tenés que agregarte al grupo mencionado anteriormente porque si no la, la máquina no te va a funcionar y todo esto antes de ejecutarla la máquina virtual ¿sí? bajo la pestaña usuarios que están los usuarios creados por el sistema en este caso es uno solo que es el mío aparte del usuario root le das en editar vas a detalles y acá te fijas que, que vos estés agregado al Vbox users si no, no te va a funcionar y este usuario, esta característica para los usuarios, aparece después que instalas la máquina virtual. Por lo tanto, no vayas a querer hacerlo sin haber instalado la máquina virtual porque no vas a encontrar esa posibilidad. ¿tá? Simplemente eso quería decirte. Hasta acá el procedimiento de instalación de la máquina virtual. Ahora vamos a ver cómo se instala el pack de add-ons. ¿sí? El, el pack que falta, que es el siguiente. Vamos a abrir el VirtualBox. ¿Se acuerdan que hicimos dos descargas nosotros, verdad? ¿Recuerdan eso? Este, hicimos la descarga del programa VirtualBox, propiamente dicho, y también hicimos la descarga de un, de un paquete de soporte, un paquete adicional. Entonces tenemos que ir aquí a Archivo, Preferencias, Extensiones, y aquí tenés que darle al botón Añadir Nuevo Paquete y buscar el paquete de instalación que bajamos hoy, ¿sí? que termina con Extension Pack, que termina llamándose e XTPack. ¿sí? Este, en este caso, eh, yo ya lo descargué, ya lo instalé, no lo voy a hacer de vuelta, voy a cerrar ¿eh? Cuando le des, cuando lo selecciones y le des aceptar, va a aparecer acá con un tick en activo Como diciendo, ya está pronto Y ahora sí, la máquina virtual está pronta para que vos empieces a instalar sistemas operativos Si te faltó dar algún paso de los previos, entonces la máquina todavía no está pronta Tenés que haber llegado hasta acá sin errores